Hola, me llamo Adela Vázquez Veiga y esta es una cápsula dedicada a compartir qué es un mapa del Procomún, para qué sirve y cómo podemos hacerlo. Se trata de un mapa individual, que también puede ser colectivo, que recoge o recogen subjetividades relacionadas con los cuatro entornos del Procomún. Sirve para reconocer qué elementos amenazan nuestros entornos y reflexionar sobre cómo los cuidamos y cuáles son las comunidades encargadas de ese cuidado. Para comenzar, les propongo que nos adentremos en el artículo que escribió el investigador Antonio Lafuente en el año 2004 sobre los cuatro entornos del procomún. Nos plantea que existen cuatro entornos que son el cuerpo, la naturaleza o el medio ambiente, Internet o el entorno digital, y la ciudad o el entorno urbano. Entornos que han sido y siguen siendo amenazados por procesos de acercamiento, privatización, patrimonialización, por ejemplo, y implica, eh, al mismo tiempo, que haya una serie de comunidades que son afectadas por estos procesos. Podemos pensar en el ejemplo de las comunidades de mujeres, de personas feministas de los movimientos feministas de los feminismos como aquellas que a lo largo del tiempo se han preocupado por cuidar el entorno corporal. Los ecologistas, los movimientos ecologistas, las personas y comunidades que se han preocupado por cuidar, sostener, reclamar críticamente, manifestar y hacer visible esas amenazas en torno al medio ambiente. Y así podríamos continuar con otra serie de comunidades como los hackers ¿no? en el entorno digital o urbanistas, personas eh, ocupadas, preocupadas por eh, la sostenibilidad, del cuidado de eh, los entornos que habitamos. Todo ello con la idea de buscar un lenguaje común y al mismo tiempo reconocer las diferencias. Este artículo nos ayudará a tomar un punto de partida para poder reconocer esos entornos, reconocernos nosotros en ellos y nosotras. Y eh, para que tengáis una mayor información sobre cómo hacer un mapa de Procomún, podéis adentraros en la guía ITEP, que es un kit de herramientas para la educación patrimonial que podéis descargar en la web web del Grupo de Innovación Docente en Educación Patrimonial de la Universidad de Vigo. Podemos hacer un mapa de Procomún de manera analógica y también lo podemos hacer de manera digital. Ahí tenéis algunos ejemplos de cómo se podrían representar o se verían representados gráfica y visualmente eh, los mapas de Procomún analógicos y digitales. Al mismo tiempo podemos hacer mapas del Procomún de manera individual. Y si lo hacemos de este modo, los pasos a seguir serían los siguientes. Lo primero que haremos será escoger uno de esos cuatro entornos del Procomún, ciudad, medio ambiente, internet o cuerpo. Y durante al menos una semana, de manera consciente y dedicándole un momento cada día, dejándonos llevar por lo que... Surja en nuestra vida cotidiana y también poniendo los cinco hasta el sexto sentido en esta conciencia de qué pasa con el entorno, cómo influye en mí, cómo me afecta, cómo afecta a otras, cómo me relaciono yo con ese entorno. Tomando conciencia, por ejemplo, de nuestro cuerpo y de otros cuerpos con los que nos relacionamos, observando cómo y para qué usamos, por ejemplo, internet ¿no? o cómo lo usan otras. Tratando de mirar, de escuchar, de tocar, de oler esos entornos. E ir anotando, dibujando, con palabras, con gráficas, con conceptos y coloreando, porque no, todo aquello que vayamos observando, escuchando y que queramos representar en este mapa. Aquí tenéis algunos ejemplos y os leo textualmente la reflexión de una compañera que creó un mapa del procomún corporal y dice La decisión de elegir mi cuerpo o al cuerpo como entorno del procomún se debe al hecho de pasar un fuerte tiempo de reflexión, conciencia y transición con respecto a la noción que soy el mejor lugar para habitar. Primero tengo que identificarme para lograr comprender que en mí es el primer espacio que ocupo y del cual me apropio, aunque también pertenezco a todo aquello que hago para habitarme de mejores maneras. Y a las cosas, personas o emociones que no están exclusivamente en mí, haciendo de mi cuerpo mío y de todas a la vez. ¿Cómo es el cuerpo? ¿A qué huele la ciudad? ¿A qué sabe el medio ambiente? ¿Cómo suena internet? ¿Cómo es su tacto? ¿Cómo influye en mí? ¿Qué siento? ¿Cómo reacciono? ¿Qué efectos tiene en mí o en otras? Una vez que tengamos nuestro mapa, que podemos hacerlo de manera analógica, también podemos recurrir a herramientas digitales para hacerlo, o puede ser híbrido. Lo vamos a escanear bien utilizando un escáner al uso o una aplicación móvil de escaneo o bien tomar una fotografía en una muy buena resolución y la vamos a convertir a formato PNG o JPG para poder compartirla con otras, ya sea a nivel particular, ya sea en algún blog, ya sea a través de las redes sociales y que de esta manera podamos tener un feedback, podamos compartir también lo que sentimos, lo que reflexionamos. Incluso podemos poner en común estos mapas individuales que otras personas también han hecho y compartirlos en comunidad para reflexionar juntas. Si hacemos el mapa del Procomún de manera colectiva o colectivamente, podríamos seguir los mismos pasos, aunque requiere una mayor complejidad en cuanto al diseño. Y lo primero que deberíamos hacer será juntarnos varias personas. Si somos muchas, se sugiere que sea en grupos de no más de 10. Organizar un encuentro, ya sea este presencial o virtual, en el que poder debatir sobre la importancia de este entorno. Pues a lo mejor concretando una serie de ítems ¿no? que serían como fundamentales que es importante para nosotras, para nosotros tal o cual entorno. ¿no? Y recogemos esas, esos conceptos, esa lluvia de ideas o ese mapa conceptual y los vamos anotando en algunos post-its o en alguna cartulina o en alguna pizarra. De la misma manera que hicimos con el mapa individual, nos vamos a dar a la tarea de representar gráficamente y visualmente esos mapas y aquellas subjetividades ¿no? acudiendo a preguntas guía, como les planteaba anteriormente. Podemos imprimir mapas de esos entornos, podemos dibujarlos, eh, podemos partir de cero en una lámina en blanco, podemos hacerlo digitalmente en plataformas colaborativas. Y descargar también mapas ¿no? como en Google Maps, OpenStreetMaps, que nos permitan ya tener como una base para empezar a trabajar. Y vamos diseñando cuatro mapas que hagan referencia a los cuatro entornos, como veis aquí. El mapa del cuerpo inclusive eh, se puede trazar eh, a escala real, ¿no? Y de alguna manera eh, comenzamos a trabajar mm, usando muchas veces también iconografía, stickers que podemos imprimir y dejándonos acompañar por estas preguntas. Finalmente compartimos y reflexionamos todas juntas y ponemos en común nuestros mapas, nuestras objetividades y las reflexiones que hemos hecho en torno a los cuatro entornos del ProComún y cómo nos afectan. ¿Y qué podemos hacer con ello?